Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. En esta ocasión, como podemos observar ya en el título del video, eh, vamos a, a tratar de instalarles unos micro SD a estas cámaras IP de la marca Hit Vision. Los modelos de esta cámara es una cámara IP, como pueden observar. ¿Vale? El modelo de esta cámara, o de estas cuatro cámaras, es el DS-2CD1023G0-IUF, ¿vale? Eh, estas cámaras, en la parte inferior, como podemos observar, en la parte inferior, trae lo que es la entrada al micro SD de la marca Western Digital, W púrpura, W de púrpura, y bueno, es de categoría 10. Bien, en esta eh, ocasión, pues vamos a instalar esta memoria micro SD en la parte inferior de nuestras cámaras. También en esta parte se encuentra el botón de reset para cualquier reseteo, lógicamente, de esta cámara. Eh, trae lo que son eh, el audio, el eh, material que está hecho esta cámara es de material plástica resistente y bueno tiene su conector para la corriente de 12 volts y también para la alimentación vía PoE ¿vale? eh, también vamos a alimentarla por medio de este pequeño switch que vemos aquí de cuatro puertos ya lo tenemos ya preparados y bueno pues vamos a conectar a las cámaras vía PoE por medio de este, este switch eh, PoE no administrable y bueno, de la marca Heat Vision también, ¿vale? Y bueno, podemos conectar cámaras que consuman hasta 30 watts, ¿vale? No más. Bien, vamos a proceder entonces a conectar. Y aquí ya tenemos lo que son cuatro cables que vamos a conectarlos a nuestras cámaras. Posteriormente a nuestro Switch POE. Entonces, vamos a proceder a instalar nuestros micro SD. Y posteriormente vamos a conectarla a esa switch. Vale, entonces regresamos. Bien, perfecto, amigo. Ya tenemos aquí una cámara disponible ya para proceder a instalarle que es la memoria. Vamos a proceder a quitar los tornillos de nuestra cámara. Y como podemos observar, estamos utilizando un desarmador de cruz. Y bueno, pues aquí ya está la entrada al... para la instalación de nuestra memoria y nuestro botón de reset vale entonces vamos a proceder a quitar nuestra memoria de 128 GB ver, por aquí viene protegido nuestra memoria vamos a cortarle por aquí con algo perfecto por aquí ya tenemos una tijerita para poder cortar el plástico donde viene protegido nuestra memoria vale tenemos perfecto bien entonces vamos a proceder a insertarlo como nos indica sería de esta manera vamos a insertarlo cuidadosamente y ahí está hasta que haga el clic una vez que haga el clic pues ya está prácticamente puesto a nuestra cámara bien vamos a proceder a poner a poner nuevamente nuestro protector ahí está Perfecto, ya tenemos ahí insertado nuestra memoria a nuestra cámara IP. Bien, pues vamos a seguir instalando a las tres cámaras que tenemos por aquí. Y en un momento regresamos. Perfecto amigos, ya instalamos la memoria microSD a cada una de las cámaras. Estamos listos para conectarlos a nuestro switch POE y posteriormente vamos a proceder a ingresar a nuestro programa SADP para activar cada una de ellas. ¿vale? Entonces vamos a proceder a conectarlos uno por uno a nuestro switch POE. Regresamos. Perfecto, empezamos con la primera cámara. Vamos a mover tantito esto por acá para que nos dé chance de acomodar nuestro laptop. Perfecto. Voy a proceder a conectar la primera cámara. Conecto lo que es el cable de 8 pares. Perdón, 8 hilos, 4 pares. Ahí está. Y procedo a conectarlo a, al switch Poe. Perfecto. Y vamos a observar que ya nuestra cámara está procediendo a encenderse. Perfecto. Seguimos con la segunda. Ahí tenemos la segunda cámara. Pues ya tenemos conectado nuestras cuatro cámaras a nuestro switch POE de cuatro puertos una entrada para alimentarlo vía internet y bueno estas cámaras cabe mencionar que se va a instalar en un lugar pues donde el cliente pues no, no quiere mucho cableado de un inicio se si había Dicho que se iba a cablear con cámaras eh, HD analógica. Y bueno, pues ahora sí que no se pudo... Eh, no se llegó a ese acuerdo que se instalaran las cámaras eh, analógicas. Y bueno, optó por las cámaras IP. Menos cableado, sí se va a cablear, pero es menos el cableado, ¿vale? Entonces este se va a instalar y se va a visualizar... Eh, directamente por medio de la aplicación no va a haber un DBR prácticamente eh, las cámaras como ya se instaló su propia memoria micro SD entonces internamente van a estar grabando en su propia eh, pues en su propia memoria no cada una de ellas vale y se van a visualizar por medio de la aplicación HiConnect y bueno pues eh, vamos entonces a proceder ahorita a activarlas para que ya las tengamos listas regresamos Perfecto amigos, ya estamos dentro de, de nuestra laptop Vamos a iniciar con eh, nuestro programa Para poder activar nuestras cámaras En este caso tengo yo el SADP de la marca Hit Vision. Con este programa pues se activan las cámaras Hit Vision inicialmente Y bueno, pues como podemos ver en pantalla Aquí tenemos lo que son las cuatro cámaras que dicen inactivo, aquí están. Prácticamente tienen la dirección IP eh, terminación 1.64. Y bueno, para proceder para proceder a eh, activarlas, pues vamos a sele seleccionar uno por una. Voy a seleccionar la primera. Una vez que la seleccione, pues nos va a aparecer del lado derecho que eh, nos está indicando que ingresemos lo que es una contraseña, ¿vale? Entonces, vamos a ingresar ahorita unas contraseñas para poder activarlas, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar poniéndoles una contraseña. Ahí está. Y seleccionamos activar el eh, HiConnect, ¿no? De la misma forma, vamos a poner un código de verificación. Confirmamos. Y le damos en active. Perfecto. Aquí lo que estamos haciendo, eh, ya eh, activando las cámaras, aquí nos aparece una nueva ventana, nos aparece eh, que pongamos los eh, datos ¿no? de de preguntas de seguridad, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo, vamos a ponerle todo lo mismo. Perfecto. Vamos a poner, vamos a poner nuestro correo. En dado caso que en, se requiera para un reseteo, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a activar lo que es el THCP a nuestra cámara para que, lógicamente, eh, encuentre una dirección IP de nuestra red y eh, se conecte con nuestra propia red, ¿no? Ok, nos dice que seleccionemos lo que es el, el Connect. Ahí está. Y bueno, ya con eso, eh, si nos fijamos, pues ya tiene la dirección IP de nuestra red local, terminación 0.135. Y bueno, pues vamos a proceder a activar las, las demás cámaras, ¿no? Entonces, seguimos. Perfecto, Mi amigos, ya activamos, ya activamos las cuatro camaritas. Eh, esta última está, se está reiniciando para poder agarrar lo que es una dirección IP dentro de nuestro rango. Y bueno, pues vamos a proceder entonces. Con esto ya las cámaras ya están listas para instalar. El único que hace falta por hacer es Entrar a cada una de las cámaras y hacer un pequeño eh, formateo a, los, a las memorias y enrolar lo que es a cada una de ellas a nuestra aplicación, registrarnos en la plataforma de HitConnect, abrir una cuenta con contraseña e ir agregando una por una a nuestra aplicación, a nuestra plataforma de HitConnect, y pues ya con eso quedaría listo para la visualización y monitoreo de nuestras cámaras IP. Bien, eh, voy a entrar a una de ellas nada más, para que ustedes vean, vean cómo eh, se formatea la memoria, y el resto pues vamos a hacerlo ya en otra, en otra ocasión. ¿no? Eh, vamos a seguir entonces con este video, vamos a entrar a la dirección IP de la primera, vamos a ver. Bien, vamos a poner aquí nuestros datos. Perfecto, vamos a irnos a lo que es a nuestra configuración. Bien, estamos en la pestaña de configuración. Eh, vamos a ver que eh, tenemos lo que es el sistema. Eh, vamos a verle el nombre de la cámara, el firmware, el número de serial, eh, la versión pues, del firmware, eh, la hora, que es, bueno, vamos a ponerlas aquí, que menos 6, que es la, ok, la hora y la fecha, ¿vale? Ok, ¿qué más nos hace falta? Bien, el área de mantenimiento, seguridad. Muy bien, nos vamos a Network para ver si todo está bien. Perfecto. Avanzados. Acceso a plataforma. Vamos a colocar nuestro código de verificación. Bien, vamos a esperar que se, se active en línea. Perfecto. Ahí como pueden observar ya tenemos nuestra es, nuestro estatus de nuestra cámara en línea, ahí está y en plataforma de HiConnect aquí también podemos eh, escoger la opción de eh, ligarlo a vía Hik-ProConnect. ¿vale? pero en esta ocasión no bien, vamos a ir a la pestaña de audio eh, audio y video aquí tenemos lo que es MyStream normal, video vamos a activar lo que es audio y video la calidad la resolución vamos a dejarlo a 2 megapíxeles eh, y vamos a dejarlo a 25 fps y la tasa de transmisión máxima vamos a dejarla en 512 vale para que no consuma tantos datos vamos a activar lo que es el h265 h más y bueno, pues se va a reiniciar nuestra cámara para que tome nuestra configuración actual. Lo mismo vamos a hacer con las tres restantes de nuestras cámaras para que tengan los mismos datos, ¿vale? Entonces vamos a esperar que se reinicie nuestra cámara para poder seguir con la configuración. Perfecto, vamos a entrar nuevamente. Bien, nuevamente a la configuración de la pestaña de audio y video. Aquí estamos. Eh, vemos que ya las configuraciones ya aplicaron los cambios. Y bueno, ahí está en la opción de video, ¿no? Vale. Entonces, el tipo sería grabación y video, ¿no? La visualización de la cámara será Sería escuchar y ver. ¿Vale? Ahora en la opción de audio. En la opción de audio vamos a escoger. Vamos a filtrar el ruido. Vamos a escoger el PCM. El PCM. ¿Vale? Esta es la mejor opción que podemos eh, pues, escoger para el sonido de nuestra cámara. Y vamos a aumentarle para que tengamos igual una buena recepción de señal de nuestro, de nuestro audio, ¿vale? Ustedes pueden escoger alguna de estas opciones según su su, eh, su deseo, ¿no? De cada quien. Entonces, este yo por esta ocasión, pues, voy a dejarlo en la opción de PCM porque ya anteriormente eh, hemos configurado y probado que en esta opción de PCM pues es la mejor opción para eh, la recepción de audio vale entonces vamos a irnos ahora a imagen la pestaña de imagen eh, aquí podemos eh, personalizar nuestra cámara para que al momento de eh, pues estar visualizándolo nos aparezca los datos que nosotros eh, pusimos ¿no? entonces eh, vamos a ponerle así con día, mes y año para que nos aparezca acá la hora 24 horas, el número de cámaras y bueno eh, qué más Máscara de privacidad, no. Detención de movimiento, tampoco. No vamos a configurar nada. Continuamente la vamos a guardar. Bien, ahora nos vamos a, al área de nuestro, nuestra memoria. Vamos a seleccionarla. Y le vamos a dar formato. Formatear. Para que, ahora sí que nuestra memoria adopte el formato de nuestra cámara y empiece a grabar. Perfecto, aquí ya eh, se pues ha completado el proceso de formateo. Aquí ya nos dice la capacidad de 119 en la memoria y disponible en 118.25 GB. Normal, status, grabar y bueno... Y bueno, pues esta es la configuración que vamos a adoptar con estas cámaras. Eh, ¿Qué más? Bien, pues esto sería todo, mis queridos amigos. Eh, en cada una de las cámaras que vamos a estar configurando en este momento va eh, pues a hacer lo mismo que hicimos en este hace unos momentos. Y bueno, pues este. Pues hasta aquí el video, no duden en suscribirse a nuestro canal, compartir este video por las redes sociales, suscríbanse, compartan, en la descripción del video vamos a dejar un enlace a nuestro número WhatsApp para que eh, nos coticen si es que necesitan de nuestra asesoría, damos asesoría técnica, eh, vía remota, eh, vía telefónica, claro, tiene un costo eh, dependiendo la asesoría que vayan a solicitar. Y si ustedes necesitan una cotización de cámaras, eh, switches, eh, configuración, pues vamos a estar ahí contestando sus preguntas o llamadas, ¿vale? En dado caso que no contestemos, eh, cabe mencionar que eh, en algunas ocasiones estamos trabajando y, bueno, pues no podemos contestar llamadas eh, al momento, pero después vamos a contestarles sus mensajes, ¿no? Bien, pues sin más que decir, nos despedimos. y Nos vemos hasta la próxima. Chao.